Los tres ositos no siempre se encontraron con ricitos de oro. Originalmente, era una anciana que se colaba en su casa. En la versión más antigua, quemaban, ahogaban y empalaban a la intrusa en el patio de la catedral para enseñarle una lección.